Vamos a abrir la consulta del doctor Amor, Juan Bustamante, al que damos ya los buenos días y la bienvenida como cada martes aquí en nuestra emisora. Juan, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, pues aquí deseando escucharte y deseando de saber los consejos que nos vas a ofrecer en el día de hoy y el tema que vas a tratar. Bueno, pues esta semana eh, sí. he traído preparado el tema del enfriamiento de la persona que estás conociendo o de la pareja que tienes. El enfriamiento. y Bueno, y... Sí. y esto, es más que eh... nada el contar el por qué, sí. cuáles son los motivos y qué se debe de hacer. Bueno, pues cuando tú quieras nos vas contando esos motivos, qué debemos hacer. Y también supongo que habrá unas señales, ¿no?, de, de desenfriamiento, aunque sean... ...evidente. Pues mira, eh, sí, las señales, vamos a empezar por ahí... ...ya que lo has comentado. Venga. Las señales suelen ser varias. La primera, por ejemplo, como usamos todo el mundo... ...el WhatsApp que está tan de moda... ...en WhatsApp se ve muy rápidamente y fácilmente... ...que ya comentamos algo en, en otros de los programas... ...pero sí. se ve muy fácilmente cuando una persona... ...se está enfriando contigo. porque Porque te escribe menos, tarda más en contestarte... Eh, ...está en línea y te contesta al rato... ...como hemos dicho, tarda en contestarte, más o menos igual... ...y te va dando esas pequeñas pistas, por ejemplo en WhatsApp... ...en persona... ...pues porque es una persona que se vuelve más fría... ...más distante... ...es una persona que si antes estaba ilusionada contigo... ...ya no está tan ilusionada... ...o sea, se le ve una persona ya pues que... ...como que le da igual lo que hagáis, ¿no? Le dice, oye, ¿te parece que vayamos al cine? Bueno, me da lo mismo, ¿sabes? No es esa chispa es del principio... ...que cuando se conoce a alguien... ...todo el mundo tiene esa ilusión, ese, esas ganas... ...ese entusiasmo... ...entonces es como eso, ¿no? Que se va apagando, entonces te vas dando cuenta... ...de que esa persona se va enfriando contigo... ...y la pregunta que se hace mucha gente es... ...¿y por qué se enfría la otra persona contigo? Yo siempre digo una frase... ...que aunque suena un poco mal, pero es la pura realidad... ...siempre digo que cuando una persona se está enfriando contigo... ...en la mayoría de los casos es porque se está calentando con otra... ...o con otro, vamos. Así, sin más, ¿no? Sí, eh, en la mayoría de los casos es así, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el famoso caso de cuando te engañan... Sí. ...que también hemos comentado ya en el programa otras veces... ...cuando te engañan con otra persona, eh, es porque... ...porque tú notabas a tu pareja que estaba siendo más fría y distante contigo... ...o frío y distante, siempre ya sabemos que habló sí, sí. en los dos sentidos. Sí, sí, sí. Y claro, para que luego no piense la gente que solo voy aquí hablando de mujeres. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que... ...¿por qué se está viendo frío y distante? Porque ya tiene a otra persona, ya digo, no siempre, pero en muchos, muchos casos sí. Entonces se produce ese enfriamiento porque está conociendo a otra persona... ...porque está hablando con otra persona, incluso porque está quedando con otra persona... ...entonces por eso vienen los enfriamientos... ...porque lógicamente, eso es como decir... ...a ver, no puedo estar con dos personas a la vez... ...una de las dos personas me interesa más que la otra... ...y cuando tú le dejas de interesar... ...es porque le está interesando más la otra persona. Bueno, es uno de los, de los motivos... ...bueno, eh, quizás es el motivo clave, ¿no? Sí, normalmente este motivo... ...suele ser lógicamente el que produce pues todos los problemas... ...el enfriamiento siempre trae pues discusiones, trae malos rollos, trae incluso ruptura, ...y hace que cuando estás conociendo a alguien o lo tienes de pareja, pues que todo empieza a tambalearse... ...hasta tal punto de que desgraciadamente en la mayoría de los casos no se soluciona, siempre empeora... ...siempre digo que cuando alguien se enfría, a ver, eh, hay una mínima posibilidad de revertir la situación... ...pero es complicado porque claro... ...todo el mundo cuando alguien se está enfriando... ...no se da cuenta hasta que es demasiado tarde... ...y ese es el problema. Juan, ¿y no puede haber también... ...ahí un poquito de desgaste en la pareja... ...de muchos años, de rutina? Sí, normalmente el enfriamiento... ...en muchas de las ocasiones viene por el desgaste... ...por el cansancio, por la rutina... ...sí, pero yo siempre he dicho que la rutina se cae... ...porque los dos quieren... ...porque si uno de los dos tira de la pareja y dice, oye, vamos a hacer cosas diferentes. En vez de irnos siempre a cenar al mismo sitio, pues vamos a hacer otra cosa. nos vamos a ir, en vez de cenar, pues vamos a ir al cine, o vamos a ir a visitar otra ciudad, o vamos a ir a algo. Hay que proponer cosas nuevas siempre en la pareja, bueno, la pareja o cuando estás conociendo a alguien, proponer cosas nuevas. También digo que muchas veces es culpa de la otra persona que se llegue a eso, a la rutina, porque no habla, porque no lo comenta. Hay mucha gente que tiene la fea costumbre de que se están cansando de algo y no lo dicen. O sea, no te dicen, oye, que yo ya estoy cansado de ir siempre al campo. Y, y no te lo dice, se calla, se calla, se calla, se sigue cansando y llega un día que explota. ¿Y qué pasa? Que o te deja o se va con otra persona. Siempre pasa una de esas dos opciones. ¿Por qué? Porque no ha cogido, se ha sentado con su pareja o con la persona que estaba... ...y le ha dicho, oye, mira, que es que yo me estoy empezando a cansar de ir al campo... ...porque no hacemos otra cosa, porque en vez de ir al campo no vamos a la playa... ...o vamos a la sierra, o vamos a, no sé, cualquier plan... ...entonces como mucha gente no lo cuenta, lógicamente no somos adivinos... ...no podemos meternos en la mente de la otra persona, no somos todavía... ...los mentalistas estos que salen en televisión... ...entonces claro, es eh, fundamental, que siempre lo he dicho también... ...y lo he comentado en el programa, eh, comentarlo todo, hablarlo todo con la otra persona... ...para que no ocurra el enfriamiento. Exactamente, la comunicación... ...que es lo que hemos hablado muchísimas veces también... ...la falta de sí, comunicación... El, lo comenté, lo comenté... ...que yo siempre digo... ...que cuando estás con alguien o conociendo a alguien... ...no puede fallar lo que yo llamo el CCR... ...confianza, comunicación y respeto... ...ninguna de esas tres cosas puede fallar... ...porque si falla una sola... ...no funciona... ...y si estabais juntos pues se va el traste... Bueno, pues estos son... ¿Hay alguna señal más que no... Diga que de enfriamiento? Hay... Pues bueno, sí, también cuando se pone la otra persona a la defensiva. Es una de las cosas que... A la defensiva y de víctima, las dos cosas. Sí. A la defensiva es cuando le dices cualquier cosa y te ataca. O sea, se lo toma mal. Me parece que, que todo lo que le dices le molesta o, o le sienta mal o, o parece que tú siempre tienes la culpa de todo o siempre te estás equivocando. Y eso es también por enfriamiento, es como que la otra persona que empezabas a ser para esa persona importante, ahora es como que eres un estorbo. Uh -huh. eh, y eso es uno de los motivos también. Y el otro, el de ponerse de víctima, es, pues que también lo hace mucha gente desgraciadamente, que cuando se equivocan o cometen un error o dicen algo que no deben, eh, en vez de reconocerlo, pues o te echan la culpa a ti o se la echan a los demás. O sea, siempre dicen, no, no, la culpa no es mía. Eh, ...es que ha sido tal o es que ha sido por esto o ha sido por lo otro, vamos a ver, si te has equivocado, no pasa nada, reconócelo, todo el mundo nos equivocamos, nadie somos perfectos, pero no le eche la culpa a los demás y si, quien ha cometido el fallo ha sido tú, si lo más bonito que hay, creo yo, que es reconocer los errores, si no pasa nada, no tiene que dar ni miedo ni vergüenza decir, oye, pues me he equivocado, y ya está". Por tanto, ¿podríamos decir que en el enamoramiento solo se ven virtudes y en el enfriamiento solo se ven defectos? Exactamente. Cuando estás enamorado o te estás enamorando o ilusionando con una persona, pues todo el mundo te pone como que eres maravilloso o eres maravillosa, eres una persona fantástica, me encanta todo, me gusta todo de ti, que me hace mucha gracia esa frase, de me gusta todo de ti. Sí. Eh, ...porque cuando yo estuve con la que dure tantos años... ...recuerdo que me escribía una carta, estoy hablando hace ya casi diez años... ...que en esa época todavía se escribían cartas... ...y me ponía que yo era el hombre de su vida, que le encantaba... ...que estaba súper feliz, que no cambiase nunca... ...que esta frase me llamó la atención... ...y cuando me dejó, me dijo que es que yo no cambiaba... ...digo, ¿en qué quedamos?... Mm, ...que no cambiase nunca y ahora que no cambiaba... ...y yo sigo siendo el mismo... Eh, ...entonces son las contradicciones que con el tiempo van pasando... Y es verdad, es verdad que la gente cuando está enamorada eh, pues te pone como que eres lo mejor del mundo y cuando se cansan solos o solas pasas a ser todo lo contrario. Eres lo peor, es que, como he dicho, es que no cambia, es que esto siempre lo haces así, pero claro, siempre he contestado el que no he cambiado ha sido yo, ha sido tú. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues estas son las señales, ¿no, Juan? son las señales más importantes, más importante. eh, hay algunas más, pero realmente te das cuenta, muy fácil y rápidamente, yo por lo menos, y yo creo que sí. pues, eh, eso es muy sencillo verlo, como eso, como una persona se va apagando, se va enfriando y, y se va distanciando. Y claro, eh, ¿qué se puede hacer?, se pregunta a la gente, pues a ver, lo que puedes hacer es mm, estar un poquito más pendiente, tampoco hay que estar obsesionado y a lo más mínimo, cariño que te pasa, cariño que te pasa, no, tampoco es eso. Pero si es verdad que hay que estar un poco pendiente al comportamiento... ...y si ves que el comportamiento va cambiando... ...y que van pasando los días y sigue siendo diferente desde antes... ...ahí pasa algo... ...y hay que sentarse con esa persona, hablarle y decirle... ...oye, ¿qué, qué es lo que te pasa? ¿A qué viene esto? Y oye, pues si la otra persona ha sido un pequeño bache... ...o por algo que has hecho o has dicho... ...oye, pues hablarlo y solucionarlo ahora, evidentemente... ...si la otra persona, como he dicho, ya tiene un sustituto o una sustituta... ...pues no lo va a querer solucionar... ...entonces si la otra persona no lo quiere solucionar... ...pues nada, pues quitarse del medio... ...y decirle, oye, pues nada, que te vaya bien, ahí te quedas... ...y si lo quiere solucionar, pues hablarlo... ...sentarse, buscar soluciones... ...y seguro que se puede seguir adelante... ...pero claro, evidentemente, ya digo... ...si la otra persona quiere, sí... ...si no, perdemos el tiempo... ...seguir con alguien que está enfriado... ...y que va a seguir enfriándose... Juan, ¿y cuando se encuentra esa sustituta, ese sustituto... ...¿por qué se continúa en la pareja? ¿Por pena, por lástima? Pues hay mucha gente que lo hace... ...porque digamos están en la zona de confort... ...la zona de confort es... ...bueno, eh, piensan muy egoístamente... ...y dicen, bueno, como con esta persona lo tengo todo... ...hasta que no tenga al otro o a la otra bien atado... ...y vea yo que tengo seguridad para saltar de una relación a otra... ...no lo hago... ...entonces pues siguen, sí, sí, por pena... Que, que eso nunca lo entenderé, cuando dicen, no, es que yo sigo por pena, por pena. La pena no... Con pena no se puede estar con nadie, o sea, no hay que dar pena. O te gusto o no te gusto, pero pena no te puedo dar. Y siguen por pena, siguen por rutina, siguen porque incluso les da miedo terminar, porque a lo mejor no se quieren ver solos o solas, también hay gente que le da miedo estar solos, y dice no, es que si lo veo me quedo solo. Bueno, ¿y qué pasa? ...no pasa nada, yo llevo mucho tiempo solo, no me ha pasado nada, sigo mi vida, sigo tan tranquilo... Y, ...y hay gente que no lo hace por eso, y no sé, no lo entiendo, pero a ver, yo siempre digo que si algo no funciona... ...si no va bien, si ya te has desenamorado, desencantado, que si la otra persona te gusta de verdad, no tiene por qué pasar... Eh, ...pues oye, si ya no sientes nada, pues lo mejor es dejarlo y así, no perder el tiempo ninguno de los dos... Bueno, pues estas son las señales, el por qué ocurre... ...pero ahora me gustaría saber, Juan, ¿qué debemos hacer? Una vez que ocurre este enfriamiento, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que se debe hacer es más o menos lo que te he comentado, Noel... ...cuando estás viendo que la otra persona empieza a cambiar... ...pues hay que hablar con esa persona y decirle... ...oye, estoy viendo que te pasa esto... ...o sea, quiero saber qué te ocurre y por qué... ...y oye, que me cuentes el motivo... ...y vamos a buscarle solución... ...porque si antes era tan maravilloso para ti... ...y ahora dejo de serlo... ...o si antes me hablabas mucho... ...y ahora de repente me dejas de hablar... ...o sea, yo quiero saber a qué viene esto... ...y si la otra persona te lo dice... ...y se quiere solucionar, perfecto... ...pero si no te lo quiere decir... ...que sigue enfriando... ...y ves tú que la cosa empeora... ...pues, oye, la única solución que hay... ...aunque no te guste... ...pues, abandona el barco, es que no queda otra... Y, bueno, como he dicho, pues está pendiente a esas señales, el intentar solucionarlo. Por supuesto, no hay que obligar a nadie a estar contigo o a que te siga conociendo. Pero yo siempre he dicho eh, a mí, por ejemplo, me enfadan las mentiras, no me enfadan las verdades. Yo, por ejemplo, si conozco a alguien y no le termino gustando, prefiero que me lo diga a que me diga no, no, sí, sí, sí, me caíste muy bien y luego me deje de hablar, que ya me ha pasado alguna vez. Yo mira, si yo no me voy a enfadar porque me digan no me ha gustado. ...me voy a enfadar porque me digas que te he gustado... ...y luego al día siguiente no me escribas más... ...porque es una mentira, es un engaño... ...y sí. a nadie nos gusta que nos engañen y nos mientan... ...y sobre todo porque se engañan a sí mismas ¿no? A esas personas... ...entonces eh, eso es lo que hay que hacer ¿no? ...y bueno, y después también nosotros... ...pensar si nos conviene esa persona... ...y ese enfriamiento... ...pues oye, si merece la pena lucharlo o no... ...porque claro, si tú estás viendo que la otra persona... ...sigue enfriada... ...tú estás poniendo de tu parte y la otra persona no pone de su parte... ...y ya le da igual... ...pues oye, eh, pues nada, lo que hay que hacer es abandonar... que no se puede perder el tiempo. Bueno, pues una retirada a tiempo es una victoria, siempre se, se ha dicho. Sí, claro, siempre, sí, este es lo que hay que hacer... Eh, ...a ver, yo siempre digo que hay que luchar por lo que merece la pena... ...por lo que no merece la pena no perdamos el tiempo... ...porque que si alguien no quiere estar contigo... Yo por eso dije una vez que el refrán ese de que la sigue, la consigue, no siempre es bueno y siempre es verdad. Porque hay veces que si te pones a conocer una persona y dices, no, insistiendo lo voy a acabar conociendo. No, al final al revés, es que te va a coger asco. O decir, qué pesado, qué pesa esta tía que no me deja en paz. Entonces hay que tener cuidado y, y no creer, no, no, no es que siempre va a ser todo tan bonito. Las cosas cambian y oye, si cambian y tienen solución, pues se intenta y si no, pues nada, lo mejor es marcharse y con la cabeza bien alta. Bueno, pues hacemos un pequeño resumen, Juan, de todo esto que hemos hablado. Pues nada, eh, el resumen sería que, que, bueno, que si estamos conociendo a alguien o estamos con alguien, que si notamos que las cosas empiezan a cambiar, pues que intentemos averiguar el motivo, intentemos tenderle la mano a la otra persona para que si necesita ayuda, pues que se la demos. Eh, ya sabemos que el tema de estas redes sociales, que ya lo hemos comentado, a veces chime ...potencia todavía más el enfriamiento, que ya digo, no es culpa de las redes sociales... ...pero la gente lo usa como vía de escape... Y, ...y eso, si la otra persona vemos que se enfría, que se distancia... ...que se quita del medio, o que incluso se ha buscado otro sustituto o sustituta... ...pues hombre, si has buscado otra persona... ...ahí es cuando sí que no tenemos que hacer... ...ni debemos hacer nada... ...porque claramente nos está cambiando por otra persona... ...porque ya no quiere estar con nosotros... ...y oye, si no quiere estar con nosotros pues no pasa nada... ...ya vendrá alguien que tenga más ganas de estar con nosotros... ...así que pues eso, estar digamos un poco pendiente... ...no obsesionado tampoco, pero... ...no dejar que la bola se haga más grande... ...que está notando a la otra persona fría... ...pues no, no deja pasar el tiempo porque va a empeorar... ...seguro, y nada, si nos conviene seguir y si no pues nada ¿no? seguir nuestra vida y ya digo ya aparecerá alguna otra persona que merezca la pena no pasa nada bueno pues sí seguir la vida y ya aparecerá bueno sí, Juan... hombre claro sí, siempre digo que esto es como las olas del mar que siempre viene una detrás de otra ¿eh? exactamente Juan pues muchísimas gracias por tu intervención semanal aquí hoy hablando de este enfriamiento de la pareja y la semana que viene pues abordaremos eh, nos traerás. ...otro tema, como siempre, interesante... ...esos consejos no, de... Nada, gracias a vosotros... ...la semana que viene... Mmm, ...creo que vamos a hablar del tema de lo de las estafas, ¿no?... ...por las redes sociales... ...sí, vamos a por... hablar de eso, si ¿sí te parece?... ...eso, damos... es, lo, vamos a, lo avanzamos ya... ...la semana que viene hablamos del tema de estafas por redes sociales... ...por páginas y demás... ...muy importante y muy peligroso también... ...y sí, muy peligroso también, hay que tener muchísimo cuidado... ...con todo eso esto es. que se está moviendo... Juan, pues muchísimas gracias. Doctor Amor, hasta la semana que viene. A vosotros, un placer. Un abrazo. Un abrazo.